Bienvenidos a la asignatura Plan de Negocios Internacionales. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo para los estudiantes de Administración y Negocios Internacionales. Tiene como prerequisito haber aprobado 160 créditos. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia general Mentalidad Emprendedora, las competencias transversales Dirección Estratégica e Innovación, Gestión Organizacional y las competencias específicas Gestión de Empresas Internacionales y Gestión Comercial Internacional. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes Análisis del potencial exportador peruano Plan estratégico y organizacional Análisis del producto en el mercado objetivo Análisis de la gestión exportadora Y análisis y plan financiero al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un plan de negocios internacionales formulando sus objetivos organizacionales, a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible, estableciendo estrategias con visión global a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible, desarrollando ideas de negocios de productos y servicios para mercados